Puta yo, no puta yo no tengo precio, puta yo no tengo precio, puta yo no tengo precio. Quiero más, quiero cash, quiero todo efectivo. Esa guacha que me mira porque soy atrevido. No me importa, siempre él encuentra el sentido. No me importa lo que dice porque yo no soy resentido. Que me estoy tranqui, ey, tomando una fe. Yo coroné, ey, ey. ay, ay, ay, ay, linda está tu face. Estoy tranquilo con todos mis nigos, sé que vengo a coronar. Esa guacha con todo el estilo, sé que la voy a alejar. No me importa porque tranquilamente la voy a dejar. Estoy, estoy tranqui porque lamentablemente voy a coronar. Trapa, no trapa, no trapa. Ando, no, trapa, no trapa. Y tirando el estilo muy bueno, esa guacha siempre la guanaca Ey, ando todo trapa, ando, ando trapa Ey, ey, ando todo to trapa Esa gente sé que me viene a vigilar No me importa lo que dice, suena peculiar Una peli pa' eso que voy a mostrar eso se llama tra tra tra tra tra tra me cago de risa de ellos Ajá. porque lamentablemente son todos plebeyos, plebeyos están todos cruzados por un sello, un sello ay, ay qué honrado es ser ellos, ser ellos ah, ah, ando to tra, tra, tra, tra ando to tra, tra